COVID y lo compre de medicina. Ah, porque bien, el gobierno quiere que usted te... por eso hoy me estoy de acuerdo con la mañana se lo voy a leer ese artículo de Rosario Espinal. Mañana se lo voy a leer donde ella dice que el gobierno debe de ir abriendo las actividades productivas poco a poco. Tanto de las oficinas públicas como de la privada, con regla. Y que debe de ir permitiendo el transporte público con regla. Con regla, se, con protocolos que se certifiquen, que se el comercio debe de ir abriendo. Yo estoy totalmente de acuerdo con regla. Porque, como quiera, la gente aquí en San Francisco de Macorís y en otros pueblos que yo he visitado, un gran porcentaje de la gente anda en la calle y anda haciendo fila en los bancos, anda haciendo fila en los supermercados y anda transitando en la calle tanto a pie como en vehículo y usted ve gente aquí en la sequía, entonces vamos a establecer reglas y que la producción se vaya restableciendo y eso resulta más dice Rosario Pina y el propio papelito Acevedo en un artículo que ambos escriben en el periódico Hoy de Hoy. Y entonces la gente se. Porque usted sabe lo que, es? que muchas. Mira, el otro día un señor ahí que porque estaba buscando aceite para cocinar un arroz. La policía escenificó. Claro, una violación al toque de queda. Porque tampoco vamos a justificar las violaciones que se cometen. Pero eh, la policía significó un espectáculo de marido con ese señor Que andaba buscando comida para, para eh, saciar el hambre Entonces, yo creo que aquí hay negocios que se están yendo a la quiebra Aquí hay negocios que van a quedar quebrados Porque tanto tiempo, un negocio cerrado y como quiera pagando luz como quiera pagando renta, como quiera pagando teléfono y pagando una serie de servicios, y si usted está produciendo, y algunos pagando empleados que están sentados pero que ellos le pagan muchos de esos eh, empresarios, usted no resiste eso, usted se va a la quiebra. Es una situación difícil. Por eso muchos países han estado debatiendo si abrir las actividades es verdad que es un peligro es verdad que es un riesgo es verdad que hay que hacerlo con disciplina con todo lo de la ley todo eso es verdad pero también tenemos que ir preparando para afrontar situaciones porque este virus hay, hay científicos que han planteado que esto quizá todavía en el 2020 tengamos esto ah, esto cuarentena todo ese tiempo y más cuando el gobierno no está dando muestras de que está aplicando la política pública en el aspecto de salud, en el aspecto sanitario para reducir el empuje que lleva este coronavirus y vamos a pasar todo ese tiempo trancado y sin producir eso no lo aguanta nadie señor eso no lo aguanta nadie eso no lo aguanta nadie. Yo creo que hay que prestarle atención debidamente a esos planteamientos de Rosario Pinal y del propio Rafael Acevedo, de que poco a poco, poco a poco se vayan abriendo negocios, se vayan abriendo empresas industriales, se vaya reactivando la economía, poco a poco, con protocolos, con una serie de medidas, con una serie de parámetros. El transporte público, ¿verdad? Ah, pero ustedes creen que esto es Estados Unidos Y hasta Estados Unidos Unidos es una situación difícil Esta porquería de país lleno de pobreza Y de escaseces Y de necesidades Porque muy bueno, así métete en la casa Y tú que estás rico y que te puedes dar lujo Tú te puedes meter cinco meses A comer comida en tu casa Y tú compras desde ahí todo Y no sabes. Pero esa inmensa masa de pobres, de infelices, que apenas tienen los brazos. Es decir, que todas esas son cosas. Y bien, que yo soy partidario de que hay que respetar esa cuarentena y ese confinamiento. Porque el, el aislamiento social, el quedarse en la casa, es la única garantía. Eso es verdad. De que esto no se propague como se ha especulado. Pero hay que ver las condiciones de cada sociedad, de cada país, incluso las condiciones hasta culturales, las condiciones hasta de formación, que no es fácil es pensar y que, que ah, mira, señores, y al PRD le está renunciando todo de Miguel Vargas Maldonado. Le renunció José Leonel Cabrera Neney, presidente ejecutivo del PRD, el hombre clave de Miguel Vargas. Le renunció porque está en desacuerdo de la alianza del PRD con el PLD. Pero le renunció Carlos Javier García. Y le renunciaron más de 10 dirigentes, jefes de zonas. El secretario de organización de España, del PRD en España, le renunció. Le renunciaron varios presidentes de zonas en la capital, especialmente en Santo Domingo Este. Yo dije... Yo dije, señores, ese partido cuando salga del poder, que el PRD no tenga más tetas que chupar. Ustedes verán, eso hace una entelequia peor que el partido revuelvista. Pero estamos en el poder todavía. El PRD de Miguel es una entelequia. Porque Miguel es un vulgar comerciante, burgo. Miguel usa la política como un negocio vulgar.